En las últimas semanas, un concepto está revoloteando en mis ideas. Cada vez que investigo o leo sobre él, me doy cuenta de lo importante, lo fundamental que es para encontrar esa armonía, ese equilibrio que quiero en mi vida y que traduzco finalmente en la felicidad. Ese concepto es la compasión. Pero no solo la compasión por el otro como tradicionalmente la conocemos, sino la compasión por ti, la autocompasión. Pero ya va. Que quiero agregarle algo y quiero que te quedes en este video para que lo sepas. Y es que quiero agregar algo que llamo la compasión en movimiento. Bienvenido una vez más, Cronopio. Yo soy Olga Semoret, mujer Cronopio, y hoy, desde el Jardín Botánico de Montreal, disfrútalo. Mm. Te quiero hablar de la autocompasión. Recuerda, estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca de la multipotencialidad. Estoy aquí para demostrarte que con autoconocimiento, organización y productividad, tú, yo y todos podemos materializar nuestros sueños, ejercer nuestra creatividad y ser felices. Recuerda suscribirte al canal que hay mucha información para ti, sobre todo si eres multipotencial. Recuerda dejarme un like si te gusta este video y pregúntame, dime todo lo que quiera aquí abajo en los comentarios hoy quiero hablarte de un concepto que también viene del budismo y que junto a mindfulness hacen esa dupla que Buda llamaba las alas del pájaro del conocimiento, mindfulness y compasión. La última vez que estuve en el Jardín Botánico de Montreal grabé una serie de videos para ti sobre mindfulness que te voy a dejar por aquí arriba. Desde hace unos 3 o 4 años tengo una firme convicción y es que vinimos al mundo a crear, cuando no ejercemos la creatividad es cuando nos sentimos infelices, cuando nos sentimos deprimidos, cuando no estamos conectados con nuestro verdadero ser. Para mí el acto creador es manifestar en el mundo real todas esas ideas que viven en nosotros, que viven en nuestra cabeza, que viven en nuestro corazón. Cuando no las hacemos, entonces caemos en estados de depresión, en estados de ansiedad, en estados de frustración, empezamos a procrastinar y sentimos que no terminamos nada. Siendo multipotencial esto se agudiza porque tenemos múltiples focos, porque estamos frustrados porque no logramos terminar nada, porque sentimos que debemos saltar, sentimos que cuando tomamos una decisión estamos dejando mil cosas afueras y nos es muy difícil centrarnos en una única cosa como le sucede a los especialistas. Cuando eso pasa a un multipotencial, lo común es que empecemos a sentir el peso del perfeccionismo, que te dejo un video por aquí arriba sobre todo ese tema y cómo nos afecta, para que dejes de decir que eso es una cualidad porque no lo es. También nos afecta el síndrome del impostor en el que sentimos que no valemos, que en realidad no tenemos nada que aportar, que no tenemos nada que enseñarle al mundo porque no hemos terminado nada o no tenemos mil certificaciones de cuánta cosa queramos intervenir o enseñar. También nos pasa que los pensamientos negativos empiezan a ocupar toda nuestra mente y es muy difícil balancearlo. Empezamos a sabotearnos, empezamos a criticarnos de una manera que es muy, muy, muy lejana a la objetividad y al balance. Entonces ya sabrás cómo viene la historia, ya sabrás cómo viene la historia de estar deprimido, de ser inestable, de ser el loco de la casa, de ser el que nadie entiende, no hayas en qué palorcarte. Nunca tienes una estabilidad. Entonces te sumes en esos estados, empiezas a procrastinar, empiezas a abandonar los proyectos, empiezas a sentir esa falta de motivación. Obviamente esto afecta tu productividad. Para mí la productividad no es hacer mil cosas al día. Para mí la productividad es que cada día hagas lo importante para llegar a esas metas que tú decidiste, a esas metas que tienen sentido para ti, que tienen sentido en tanto colaboran con tu armonía y con tu felicidad. Imagina entonces toda esa situación en la que estás sumido en lo negativo. Hay una manera de balancear esa ecuación y esa manera lo que nos plantea por lo menos el budismo, y no solo el budismo sino muchos estudios psicológicos, es la compasión. Se ha demostrado que la compasión puede equilibrar de alguna manera esa balanza, haciendo que todas estas situaciones negativas, que todas estas situaciones de frustración en la que los pensamientos negativos ocupan todo, la compasión pueda equilibrar y darte una mirada un poco más justa, un poco más objetiva. No totalmente plegada a lo positivo, ni es que vas a ser ingenuo, ni es que vas a sentir lástima por ti, sino que vas a balancear de alguna manera esa ecuación. Que no significa que te tengas lástima, no significa que te juzgues con una vara que sea más corta, no significa que te perdones los errores sin hacer el trabajo realmente de perdón, no significa que pases la vida compadeciéndote de ti mismo. La compasión se basa en, ese, en esa capacidad de sentir el dolor propio y del otro, de poder comprenderlo. Como quien dice, de ponerte en los zapatos del otro. También se trata de ver que la humanidad completa está compartiendo esas mismas angustias, esos mismos sufrimientos, esos mismos estados en el que realmente están sumidos en lo negativo, tenemos los mismos problemas, por eso es poderosísimo hablar, hablar. Cuando yo empecé a hablar de todas esas cosas que tenía en la cabeza, sobre todo del suicidio, y les dejo por acá el video, empecé a sanar, empecé a verlo desde otra perspectiva, empezó a a dejar de ser ese fantasma que estaba constantemente aquí en el fondo, que me decía cosas, que empezaba a, a hundirme de alguna manera. También se trata de que haya un movimiento, que haya una acción, que tú quieras ayudar al otro, ayudarte a ti mismo, que quieras de alguna manera compensar, ese sufrimiento o no compensar, vamos a decir que quisieras balancear un poco, porque recuerda que en el budismo se dice que el sufrimiento es lo opcional, el dolor siempre va a estar allí, pero depende de ti cómo lo tomes, depende de ti cómo te ayudes, depende de ti cómo transformes esa situación, todo está en tu percepción. En realidad no hay una verdad absoluta, no hay una verdad objetiva. Es la verdad que tu narrador interno va procesando de todo lo que está a tu alrededor, de todo el mundo. De este jardín en donde estoy, yo distingo ciertas cosas, veo ciertos colores, pero no puedo procesarlo todo. Entonces depende de mí en qué fijo mi atención. Y en eso precisamente se basa el concepto del mindfulness, que junto a la compasión es el que nos ayuda a equilibrar y a conseguir esa armonía en nuestra vida. Quiero hablarte de una compasión, de una autocompasión, en movimiento. ¿De dónde demonios saqué yo esto de la compasión en movimiento? Para mí, la vida es movimiento. Cuando realmente estamos experimentando la vida, cuando estamos viviendo, estamos en movimiento. Cada vez que yo he sentido estados de depresión, de angustia, que mi salud mental está en un bajón. yo hay una palabra que siempre me viene, que es la inercia. Por eso yo digo que cuando estoy en movimiento me siento viva, me siento creativa. Para mí estar en movimiento es salir de los conceptos abstractos y llevarlos a la práctica. Así, como desde hace tiempo estoy practicando este presente del mindfulness, de estar presente en el presente, estoy haciendo meditaciones mindfulness, estoy practicando, estoy trayéndome al presente, estoy respirando, cada vez que siento que me proyecto muchísimo al futuro o que me voy al pasado sin libertad. Entonces digo, ya va. Respiro y vuelvo al presente. Y es tan fácil, la respiración es la clave del mindfulness. Así mismo quiero ejercer, quiero practicar, quiero moverme con la compasión. Por eso la bautizo y te la presento como este concepto de compasión en movimiento es una compasión que requiere de práctica, que requiere de acción que se basa en tres componentes básicos que tomo de todas las definiciones que leí desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista budista y se traducen en tres elementos esos elementos son la empatía, la atención y la acción te queda todo esto? La empatía es conectarte contigo, ponerte en tus propios zapatos porque a veces ni siquiera estás sintiendo tus propios zapatos. A veces se nos olvida que ese panel de control que tenemos de emociones está allí para algo, está allí para indicarnos cosas, está allí para que actuemos sobre ello y tenemos que atenderlo. Y esa es la segunda, conéctate, escúchate, sé empático contigo, y luego, con esa información que vas a tener allí, no es que te vas a quedar, bueno, bueno, sí, bueno, me siento así, sí, bueno, está bien, y no, no, no, tienes que atender, tienes que darle el tiempo, tienes que ponerle ganas a eso y atenderlo para saber qué es lo que significa en tu vida, qué es lo que está causando, qué es lo que quieres cambiar a partir de ello. Y allí es donde viene la clave de todo esto y lo más importante que es la acción. No podemos quedarnos en la inercia, no podemos quedarnos en los huecos, no podemos quedarnos allí dejando que la vida nos pase. Hay que vivirla y para vivirla hay que moverse, hay que actuar. Entonces en base a todo eso que estás entendiendo, todo eso que estás mirando, todo eso que estás escuchando dentro de ti, a esa conexión que te está dando un montón de información. No es que te vuelvas loco, no es que te obsesiones con eso y nada más ves adentro, adentro, adentro, adentro. adentro. No, pero es saber... Lo que está pasando adentro, porque desde adentro es que experimentamos la vida y es allí donde viene la acción, cuando algo te moleste, cuando algo te incomode cuando algo no te haga sentir esa armonía, ese equilibrio que para mí es la felicidad, que para mí es la vida plena entonces allí hay que actuar, ahí hay que meter mano ahí hay que decir stop, o seguir, o, o decidir pero hay que hacer algo, cuando nos quedamos en esas situaciones es como este estanque que tengo aquí si este estanque no tiene mantenimiento como no corre el agua entonces qué pasa se pudre el agua la basura empieza tenemos que ser como esto se los voy a mostrar así tenemos que pasar del estante a la caída de agua al movimiento esa, esa es la vida la vida es movimiento la vida es movimiento y ahora hay que cuadrar la cámara y lo voy a dejar así porque yo no soy perfecta, ni esto tiene que quedar perfecto y no lo voy a cortar porque este es el movimiento este es el movimiento natural, este es el movimiento orgánico este es el movimiento no plástico por el que yo estoy abogando entonces te pido encarecidamente desde mi corazón desde el amor y desde el respeto que empieces a moverte que empieces a ejercer la compasión Emoyen. Gracias por llegar al final de este video, yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, recuerda suscribirte al canal que viene mucho más acerca de la compasión y acerca de estos conceptos para balancear la vida y encontrar el equilibrio, déjame un like si esto te gustó y te quiero hacer una pregunta, ¿qué acción compasiva hiciste por ti hoy? ¿te escuchaste, te conectaste contigo mismo, te sentiste? ¿atendiste a esos sentimientos, atendiste a esas emociones? Ahora es momento de actuar, déjame en los comentarios ¿Qué vas a hacer por ti hoy?